Las ciudades son responsables del 70% de emisiones de CO2, en parte porque casi el 60% del planeta vive en entornos urbanos. La ciudad es al mismo tiempo problema y oportunidad, porque lo que hagamos en ella cambia la vida de muchísima gente. Raigambre nace para evaluar y transformar la vida urbana, porque sabemos que es difícil mejorar aquello que no se mide. Se trata de un índice urbano que permite medir las condiciones que favorecen el desarrollo de una vida más estable y sostenible. Para ello, define una serie de dimensiones e indicadores específicos distribuidos en tres categorías que condicionan el potencial de arraigo. El acceso a influencia, el acceso a diversidad y el acceso a recursos. Un ejemplo, para medir el potencial de arraigo en la interacción médico-paciente necesitamos tener en cuenta la duración de las citas, pero también la estabilidad laboral del profesional sanitario en ese centro y la estabilidad residencial del paciente en ese barrio. Raigambre se alimenta de dos fuentes, el dato objetivo, ese que podemos sacar del padrón o del listado de citas de un centro de atención primaria, y el dato subjetivo, que indica cómo se materializa el potencial de arraigo en el día a día de la población. Comparándolos, podemos extraer información valiosa sobre, por ejemplo, qué hace que en un barrio en el que objetivamente hay muchos niños y mayores, la población no lo perciba así. Puede deberse a la falta de recursos específicos para mayores e infantes o a que el espacio público ha cambiado tanto que para algunas personas ha dejado de ser un lugar reconocible o disfrutable. Cualquier administración pública puede poner en marcha el proyecto. Raigambre se convertiría en una plataforma que ofrece datos a las instituciones para orientar sus políticas, mejorar la eficiencia del gasto público o fomentar la participación ciudadana. La población tiene la oportunidad de ser agente de cambio en su barrio, compartiendo su perspectiva a través de una plataforma digital. Los datos recopilados son abiertos y permiten que cualquier vecino, colectivo, organización o empresa conozca qué oportunidades de mejora hay en un barrio. RAIGAMBRE se implementa en cinco fases. Adaptar el modelo a los recursos y necesidades del territorio. Obtener los datos necesarios. Identificar barreras y oportunidades para el arraigo. Trabajar con agentes clave en el diseño de intervenciones. Y preparar un plan estratégico. El momento de RAIGAMBRE es ahora porque los principios y objetivos del proyecto están alineados con la agenda actual de organismos clave en la lucha contra el cambio climático y la transformación de la ciudad. El momento de raigambre es ahora, porque no hay planeta sostenible si nuestras vidas no lo son.